total Smog del de Lexus Mirá que preciosura Cuerpo de grafito Fíjate la terminación que tiene ya alivianada Carretel metálico Color blue Azul Freno magnético, 10 posiciones Punto a punto, 6-3 a 1 La relación ¿Eh? Manija balanceada Metálica con un agarre de goma 6 kilos de arrastre 100 metros del 35 las dos versiones zurdo y derecho qué más podemos decir y el precio es sensacional está en promoción está con un 20% de descuento no tiene más que llamar pasar por el pez gordo y recuerden que en el pez gordo realmente pueden hacer negocio lo despido con estas dos preciosuras Smok derecho